las ventajas que hablamos y los agradecimos que eh, algunas de las desventajas con las, de las que estuvimos charlando lo roja, todos los comentarios que íbamos haciendo que me pareció importante a rescatar rescatar los comentarios de los compañeros y bueno, lo tenéis que pues, tener las reflexiones finales de cada uno así que bueno, te doy la palabra sí, si queréis comentar claro, comienzo con, la, con los amarillos sí eh, el primer lugar ha sido un taller los ha sido muy acompañado con discusiones, palabras y muchos aportes, muchos aportes. Yo creo que Consolidado ha sido muy, muy enriquecedor, eh, asumiendo las charlas de ayer directamente. Eh, que se ha hablado? Que reemplazaba los productos de síntesis química eficientemente, eso es un aspecto bueno, eh, que la solarización aporta la, al enriquecimiento de la diversidad microbiana eh, en los suelos. Eh, de la cama de polio directamente que, la, eh, que puede ser mejorada con el taje con, la, con el del material fibroso que la biosolarización eh, eh, eh, eh, si bien aporta un bajo contenido de materia orgánica eh, la solarización yo creo se habló algo de que aporta bajo contenido de materia orgánica yo creo que este, eh, se puede evitar eh, la incorporación de, de la solarización con materia orgánica eh, puede mejorarse mucho directamente, eh, y también una cosa interesante que a través de la biosolarización, que es solarizar materia orgánica, a la larga se puede dejar de depender de esta herramienta. Porque, ¿qué hace la solarización? Suprimir patógenos, y si los patógenos no están presentes, la, la solarización es una alternativa que se puede retirar. Eso para no sé Eh, yo lo que hablaba de la desventaja, ustedes bueno, son los más especialistas, pero se puso, eh, un, el, se puso el, el foco más que nada a que, él si se busca la, la eliminación del patógeno, eh, hay que trabajar la y que no eliminaba totalmente, sino reducirla, porque la idea es establecer los equilibrios. ¿no? Esto fue una de las compañeras que trató el tema. Y una de las mayores desventajas... Pues, El de los productores de, de esta técnica, por lo cual hay que trabajar bastante con ellos para poderla difundir y transmitirla ¿no? en la parte de transferencia digamos, de estos conocimientos. Y uno de los temas más importantes es por qué se hace con los plásticos utilizados, ¿no? que generalmente en muchos lugares de los que estamos hablando, una vez que se utilizan, se tiran hasta se tiran en el ritmo. Entonces, bueno, ¿qué alternativas? Eh, pueden encontrar de reuso de esos plásticos para que no se piden. Bueno, ahí está el tema de que María que también se escuchaba, había dicho de que no los tiraron los plásticos, de que se hablando de y se podían volver a reutilizar, y bueno, ahí se entabló digamos, un diálogo sobre este tema, este, como para seguir probándolo hoy, no, no tirar los plásticos, ¿no?, que ya sería una alternativa. Y la otra alternativa es que, bueno, que, que una de las ventajas era que la organización, por eso se tenía mucho de clima, entonces había una conversación y que había momentos en que no se podía realizar y que había que recurrir a otras alternativas. Y ligado a esto, sale el tema de, bueno, de cuáles son las temperaturas, es que había más estudios que realizar en cuanto a qué temperaturas había que, que tener, cómo estudiar cómo, cómo, cómo están está las estadísticas de temperaturas del alcanzar. También en uno de los talleres, de una de las charlas de ayer, aquí está con el tema de las temperaturas máximas y hoy de las temperaturas mínimas ¿no? O sea, qué rango de temperaturas normales en determinado ¿no? tiempo. Entonces, bueno, también enfocar el estudio en, en el tema de las temperaturas y el tiempo de instrumentación de, de esta herramienta esto es un poco lo que se fue llamando. Eh, a medida que se iban sacando estos temas, ustedes ven en los cartelitos rosas, se iban anotando, tomando nota de lo que, bueno, de los compañeros que diciendo, ¿no? por ejemplo, que en Uruguay no se recicla, que todo es nuevo, por eso es un cargo la técnica, que no están implementando mucho, pero que la idea de ellos es Incrementaba y trabajaba el proyecto y, evaluaba bueno, evaluar las técnicas para estar en función de la situación de cada campaña, ¿no? Este, y que este diálogo que se no, está cambiando por una cultura, que busca un aprendimiento de calidad de los cultivos con lo que vamos hacia ese sentido. Eh, no sé, agregar algo más que se, se habló mucho? Bueno, yo creo que una cosa muy importante que surgió del de diálogo entre todos los integrantes del grupo de trabajo fuerte fue que la solarización y la biosolarización son una herramienta que forman parte de un complemento de estrategias de manejo, que por sí solas no, sino que tienen que ir sumados Y una cosa creo que discutimos discutió mucho también en el grupo, es que en realidad es fue la punta del iceberg hacia un propósito mayor directamente de volver de la vida al suelo, y eh, ya no solo pensar en organismos de control biológico, como la que se, que se menciona constantemente, sino comenzar a pensar en picadores de nitrógeno de vida libre, comenzar a pensar en, en el ciclo del nitrógeno, los microorganismos ciclando nitrógeno, en el ciclo del fósforo en el ciclo del carbono, yo creo que esas son eh, cosas que se, que se han hablado mucho, y también de la hablando sobre cannabis eh, dijo que era muy necesario el cannabis para tener buenas calidades de aceite eh, entonces todos estos desarrollos eh, que se están trabajando en este taller y en, el, en este congreso en esta jornada son eh, muy bienvenidos para lo que es la, la producción de cannabis a la yo creo que esos son los, los datos importantes también la, la gente que en los mismos conceptos eh, con muy buenos resultados yo creo que es muy interesante ver cómo masificar esto porque los resultados son muy buenos la solarización y el biosolarización son herramientas adecuadas para mejorar los procesos productivos ahora cómo llegamos de la, del punto A al punto B y el punto B es que sea una técnica masiva es